Buenas, buenas, bienvenidos una vez más para el canal del Profe Paul. Acá andamos con un problemita en el horno que está perdiendo calor por acá. Cuando encendemos el horno se calientan demasiado todas estas perillas y se van a terminar quemando. Por otro lado, tenemos una pérdida energética muy grande, entonces vamos a ver cómo lo podemos solucionar. ¿Me acompañan? Vamos. Lo primero que vamos a hacer es destrabar las bisagras para poder retirar la puerta. Solo hay que retirar esta traba. Lo más probable es que esté dura por el óxido y por el calor. Si no se puede abrir con la mano nos ayudamos con una pinza de esta manera. La llevamos bien hacia atrás porque también nos va a servir para mantener el resorte estirado y no haga fuerza sobre la bisagra. Eso mismo lo tenemos que hacer de los dos lados cerramos un poco la tapa y tiramos hacia arriba y afuera en este caso también está roto el burlete, no nos va a quedar otra que cambiarlo en la mayoría de los casos igual se reseca siempre, no, no conviene dejar el mismo en este caso en particular es una U, pero puede haber otros modelos que es toda la vuelta completa es un cuadrado o un rectángulo para retirarlo solo hay que tirar hacia arriba y de costado solo va sujeto por la misma tensión de la goma como podrán ver se retira muy fácilmente está tan recalentado que no solo perdió la elasticidad se rompe con solo tocarlo para colocar el nuevo solo ponemos cualquiera de las puntas superiores y vamos estirando hasta poder calzar las otras tres Ojo, no tiremos demasiado porque la podemos cortar. Siempre conviene tener con la mano libre el punto que ya está puesto. Cuando compramos la bisagra nueva no viene el resorte tensado. Para tensarlo con la mano es muy difícil, aparte nos puede llegar a saltar y nos puede llegar a lastimar. La tenemos que colocar sobre el marco del horno, en la posición correcta. Tiramos hacia atrás y ahí bajamos la traba. Aflojamos y ya quedó trabado y tenso. Así de esta manera es como tiene que entrar cuando están puestas en la, en la propia tapa del horno. Este horno tiene un vidrio del lado de adentro y otro de afuera. Ahora con la tapa apoyada sobre una mesa con un destornillador giramos los tornillos los aflojamos y giramos la chapita de arriba y la de abajo para poder sacar el vidrio Para sacar el vidrio de afuera tenemos que sacar los dos tornillos que agarran la manija Los tornillos están del lado de adentro Una vez que aflojamos estos tornillos el vidrio sale solo sacándolo de la guía que tiene el lado de abajo ya que estamos aprovechamos y le damos una lavadita al vidrio esta es la parte de la bisagra que hay que sacar esta en particular viene remachada pero hay algunos modelos de cocina que vienen con tornillos para poder retirar los remaches vamos a tener que pasarle una mecha de por lo menos de 8 o de 10 milímetros y darle con la máquina de agujerear hasta que corte la cabeza. Ojo, no pasarnos porque si no el agujero se nos va a agrandar mucho y después el nuevo remache no va a tener donde agarrar. estos remaches que conseguí son del diámetro correcto pero son un poco largos si se fijan está tocando en el resorte que está del lado de adentro vamos a tener que cortarlos el problema que el remache toque con el resorte es que lo puede llegar a bloquear y no, no cumple con su función pero no importa vamos a cortarlos con un alicate o con una pinza del lado de la punta le vamos a sacar una feta hasta el largo que nosotros consideremos necesario solo nos queda colocarlos con la remachadora colocamos las bisagras en la posición haciendo que coincidan los dos agujeros y luego lo remachamos así colocamos los cuatro ¡No! El repuesto que me vendieron como puntera de manija tiene los agujeros en otra posición. Con cuidado, con una mecha un poquito más grande que el diámetro del tornillo vamos a hacerle un agujero en el lugar adecuado. Ojo que la papelita es muy frágil. Con una lija vamos a tener que lijar el bujecito que viene en la posición incorrecta porque no nos va a encastrar en el vidrio. Vamos a tener que dejarlo bien plano y bueno de esta manera salimos del paso no es lo correcto pero salimos del paso vamos a poner las punteras en la barra de aluminio y del lado de abajo ponemos los tornillos ahora con todo armado sin que se desarme la puerta vamos a dar la vuelta y con el destornillador ajustamos los tornillos solo lo necesario no vamos a zafar la rosca. Ahora, por último, colocamos el vidrio adentro, apretamos los tornillos y con las chapitas apretamos el vidrio. Ya está lista, vamos a ver cómo queda. Con la tapa casi cerrada, embocamos las bisagras. Una vez que está enganchada, tiramos toda la tapa hacia atrás hasta que quede en posición horizontal. De esa manera, nos va a liberar la trabita y la podemos tirar hacia adelante esa traba va a ser la que fije la bisagra a veces puede que tengamos que usar un poquito de fuerza bruta y empujarla con un destornillador con unos pequeños golpes pero si no puede ir con la mano esta prueba del papel nos va a decir si la goma sella bien igualmente hay que darle unos días para que se acomode a la forma de la tapa con el horno Listo. una vez cambiado el burlete y las bisagras Vemos la diferencia. Ahora está cerrando mucho mejor que como estaba cerrando antes. tiene mucho más fuerza las bisagras. Salen un poquito caras, pero bueno, vale la pena hacer la reparación. Como ustedes vieron, es muy fácil sacar la tapa, desarmarla y poder hacer toda la reparación que necesitamos. De esta manera lo que vamos a hacer es que no pierda calor por acá arriba. De esa manera vamos a tener una mejor cocción y no se va a ir el calor todo por acá arriba. Es fundamental que el horno cierre bien. Bueno, si les gustó el video, espero el like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevo contenido. Nos vemos en el próximo.